¿Qué es su percepción de, de la gravedad del problema de la intromisión de gente de afuera en las tierras indígenas? En, en su caso del pueblo mayanga, ¿verdad? Sí. Yo creo que hay que necesitamos regresar un poquito al pasado para recordar algunas acciones negativas generadas por alguna, algunos gobiernos pasados para vivir este, esta situación presente. Recordar que, por ejemplo, este tema de la invasión de colonos mestizos del Pacífico hacia las tierras nuestras, en el Caribe, las tierras indígenas prácticamente, las tierras mayanas, mezquitas, más mayanas que están ubicadas, porque la reserva se ubica dentro, la reserva Bozahua está dentro de los territorios mayanas, porque eso ya se ha sido tierras ancestrales ¿Y se comparte un poco con tierras mezquitos o afrodescendientes? Eh, más con mezquitos. Tenemos eh, ahí, hay, hay, por ejemplo, los límites de algunos territorios mayana que colindan con territorios mezquitos. Pero el problema de la invasión no es con, entre indígenas, no es con mezquitos ni con mayana, sino es más con mestizos que vienen del Pacífico. ¿Por qué quiero mencionar este tema de volver a los 90 con el gobierno de Arnoldo Alemán? Arnoldo Alemán en su momento él fue el que promovió más, empezó y promovió el tema de la nosotros le llamamos la colonización de mestizo en el Caribe, con el propósito de desestabilizar todo el proyecto de la autonomía que en ese momento se vino desarrollando. Los liberales en su momento, dirigidos por Arnoldo Alemán, buscaron una estrategia de que el proyecto de la autonomía, la única manera que podían desaparecer la autonomía en el Caribe, era invadiendo la costa caribe con población mestiza. Y a través de esa población mestiza, llevarlo a los territorios indígenas y tener el control, incluso a la hora de las elecciones, que salieran favorecidos ellos con los votos de los colonos mestizos que estaban metiendo hacia los territorios yo recuerdo que en su momento el ejército de Nicaragua había tenido retenido como unos 8 o 10 camiones de las alcaldías liberales en su momento lleno de gente mestiza que el gobierno de Alemán los estaba mandando que se tomaran las tierras en la Costa de el problema que también en su momento entendieron y decían de que eh, las tierras en la costa caribe eran tierras nacionales, cuando en sí había una cuestión de desconocimiento también de la cultura de los pueblos originarios, nosotros los mayagna, por ejemplo los misquitos, por tradición histórica los territorios están ordenados en áreas de cacería, áreas de reproducción, áreas de guillicería, áreas de producción, áreas de pesca. De esa manera se han ordenado los territorios. Sí. Entonces, por ejemplo... Como, como parte del proceso de autonomía. Antes de eso, antes de eso también. ya se, Así ha sido la forma del ordenamiento de los territorios. Ya con el proceso de la autonomía, eso se le dio mayor refuerzo. Se reforzó más el tema de ordenar bien los territorios. ¿Ves? Pero a, anteriormente a esto también, hablar de lo. Dante de el 79, en 1979, antes del truco de la revolución, también los pueblos indígenas, ellos sabían sus límites: hasta dónde llegaba, hasta dónde podían ir a cazar, a dónde no se puede despalar porque ahí estaban las grandes reservas de madera, o la reproducción de aves de especies, entonces esas zonas se cuidaban, me entiendes, entonces eh, para la cultura mestiza del pacífico en ese tiempo, eh, la gente que llegaban y decían, hay 1200 manzanas de tierra pero no habita nadie, para ellos era un concepto de que son tierras nacionales, porque nadie vivía ahí, sin embargo esas esa son áreas, o eran áreas de los pueblos, territorios de los pueblos indígenas, donde ellos iban a cazar, iban a... a, a, a... Y eran, eran áreas protegidas además. Correcto. Sí. Entonces, esos son áreas protegidas, reservas, que históricamente se conservó. Porque si usted se da cuenta, la grandes reserva eh, natural en Nicaragua, están en los territorios indígenas. Sí. Por ejemplo, la Reserva Bozahua está en nuestros territorios mayangas que nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos vinieron cuidando eso por generaciones, porque también es parte de la cultura, el tema de la conservación. Por ejemplo, en la cultura nuestra, antes si un niño llegaba y cortaba un árbol y lo dejaba tumbado y no lo usaba, se castigaba en la comunidad. Eso, eso es una norma de cuidar, de proteger. De esa manera se inculcaban valores de protección, de conservación. De, de, de, del medio ambiente de los recursos naturales en nuestras comunidades entonces desde ese momento se inicia el tema de la invasión de las tierras indígenas hacia la costas caribe entonces ahí se inicia ese proceso en los 90 con el tiempo de Arnoldo Lehmann que promovió él como gobierno o Violeta o Alemán no, Arnoldo Lehmann, sí, Arnoldo Lehmann. Sí, aunque en el tiempo de Doña Violeta también ellos hicieron un como una especie de bancos de, de tierra para ubicar algunos ex eh, eh, de la resistencia nicaragüense bueno, voy, a, voy a participar, sí. primero eh, nosotros, el pueblo mayana eh, estamos organizados ¿verdad? a nivel comunal a nivel territorial y la estructura de la nación de mayana, que mi compañero presidente, mi persona como secretario nosotros representamos a nivel de nueve territorios. Estamos ubicados en la, dentro de la Reserva de biosfera Bozahuas como cinco territorios, cuatro territorios. Y cinco está fuera de, de la área de la Reserva de biosfera Bozaguas. Lo que quiero expresar es que nosotros antes del, digamos, del año 1990, Traje. Nosotros vivíamos en nuestras comunidades, no teníamos la necesidad de, de contar con un documento. Pero con el tiempo, a partir del, del 90 para acá, eh, en ese entonces el gobierno de Violeta Barrio de Chamorro, nosotros, eh, nuestro, la visión mayana es vivir en la naturaleza, vivir con la relación entre la naturaleza y hombre mayano. Eh, nuestra vida estaba en la tierra, con el río, el bosque, pero ellos, el interés era el poder, poder político. Ellos hicieron compromiso con su, con su gente, en ese entonces, en el año 90, comenzaron a organizar ese polo de desarrollo que, que le llamaron, sin pensar pues dónde estaba. Ellos no tienen tierra, pero sí eh, mandaron a nuestras tierra al ver esa situación nosotros la nación mayana organiza para buscar el título de la propiedad eh, comunal de los nueve territorios hoy en día a partir del 2007 con la llegada al poder nuestro comandante daniel ahí logramos la, la titulación de nuestra tierra eh, un área de 8.100 kilómetros, 100 kilómetros 101 kilómetros cuadrados, titulado, entregado el título, sí. con nuestro comandante Daniel hacia las comunidades ahora qué pasa, eh, así como expresaba el presidente que del, en ese periodo de, de 15 años, tiempo de Violeta, tiempo de Arnoldo Alemán, tiempo de Enrique Bolaño, ahí comenzaron a Promover pues, la invasión a, a nuestra tierra. Pero ahora, en la actualidad, eh, nosotros aprovechamos Verde, en este espacio que eh, nosotros siempre, históricamente, nuestra vida, como está en la tierra, hoy en día tenemos problemas porque, así como decía, nosotros tenemos áreas de eh, como sea, minerías, uh -huh. pero en esas áreas, nosotros, como nuestra gente sobrevive, por ejemplo, en tiempos de Navidad, la gente va, pero de manera artesanal. No era en grandes escalas de Su explotación, situación. solo para resolver las necesidades básicas de la gente. Ahora, um, cuando se dan cuenta otra gente, otro pueblo, en este caso los mestizos, ya intentan a, apropiar. Porque ahí van, porque ahí hay eh, río, hay bosque, hay oro. Entonces madera, nosotros no vivimos en la explotación de madera. No hemos, Nuestra vida ha sido agricultura, pero autoabastecimiento familiar, todavía la casa, la cacería, pesca. Pero ahora eh, como la invasión está por donde quiera, los ríos también vienen secando, ¿no? los ríos también se secan. Entonces nuestra preocupación es cómo. Nuestro gobierno tiene su interés de mantener la reserva, de ser la reserva de Aguas, eh, pero ahora eh, aquí a nivel de, de las autoridades municipales, regionales, todos tenemos que eh, unirnos. De lo contrario, eh, nosotros acusamos a, lo, a los invasores, porque esa gente no son gente pobre. Son gente que tienen dinero, mandan su gente. Eso no está mandando el gobierno, porque ahí no, ahí, este, no solamente hacen potreros, sino que pueden ser como traficantes, ¿no? traficantes de tierra, entran, venden. Nosotros, nosotros no, no tenemos recursos, porque ese recurso está ahí, vivimos en la naturaleza. Pero esa gente hacen carrileo venden en. ¿Pero millones, ¿cómo, cómo pueden vender si no tienen título? Ustedes tienen el título. Nosotros tenemos títulos. Entonces, ¿cómo pueden venderlo? Hay otro, hay otro tipo de... Por eso decía traficante mafia porque mm -hmm. ellos eh, a veces caminan armados. Por ejemplo, ahí llevan unos documentos, te dicen en tal zona, pero ellos no están en esa zona, sino que están dentro de Bozalbás. Por en un aval de, de por ejemplo que diga Cucalaya, por decir, un área tanto, pero ellos no están en pucalaya sino que están en Bozaguas. Así hay varios documentos. Hay documentos falsificados, eh, firma de las autoridades falsificados. Eh, nosotros nunca pensamos que nuestro gobierno esté haciendo eso, porque nosotros hemos estado en diferentes eh, momentos, eh, más bien nos ha restituido el derecho de la propiedad con, con no. el título. Lo que pasa es que esa gente eh, manipulan y, y salen en los medios, culpando, sí. culpando al gobierno, este es el gobierno, pero nosotros estamos convencidos que no es así, más bien es al revés, que ellos quieren tener ventaja por pues, sus aspiraciones políticas. Es bueno destacar algunos elementos que sí este elemento de juicio sobre este tema eh, decir el compañero secretario hay que ver esta situación del tráfico de la tierra desde diferentes perspectivas también por ejemplo desde la visión de nuestro pueblo de nuestras comunidades ese respecto esa convivencia, esa relación armoniosa entre el indígena Mayan y la naturaleza. Alguien me decía, ¿a dónde tienen las farmacias ustedes los mayas? Nuestras farmacias son las grandes reservas montañas. Esas son nuestras sí. farmacias. Sin embargo, la situación de hoy, los grandes de España que están provocando los colonos en los territorios indígenas están también exterminando con ese ese material, ese insumo que tenemos nosotros, esa farmacia que tenemos, porque nuestras comunidades por historia han vivido de la medicina tradicional, del conocimiento ancestral, de los saberes de nuestros pueblos. Entonces la, la, la, la cultura de conservación, como le decía, eso ha permanecido por tiempo, por generaciones. Sin embargo, la otra perspectiva del tema es que también hay que ver varios elementos de cómo el crimen organizado, y así lo vamos a mencionar, porque el crimen organizado está metido de lleno en este tema de usurpación de propiedades indígenas, tráfico de las tierras indígenas, venta incluso de, de, de, de, de, de, de la riqueza que tienen las tierras indígenas. Bien. aparte de esos grupos armados también delincuentes armados que llegan a hostigar amenazar a los comunitarios y los despojan de su tierra, de sus comunidades Bien. tenemos Bien. esa situación sí. por otro lado los operarios políticos por ejemplo llegó un momento en que se dieron alguna, algunos incidentes en algunos territorios indígenas, Mayana, Miquito, hubieron, hubieron muerte también en los territorios indígenas nuestros, por ese tema de las tierras, los colonos invadiendo las tierras, asesinando indígenas, pero cuando se, se hizo un trabajo ahí, nos dimos cuenta que quienes, quienes estaban detrás de esto, eran concejales regionales de Yátama, alcaldes de Yátama. Incluso algunos, hasta podríamos ser diputados de Yátama, también involucrados en las ventas de las, de las tierras indígenas. Los comunitarios no sabían. Los mestizos llegaban a meterse por cantidad. Familias y familias entrando en los territorios indígenas. Por ejemplo, la zona del río Poco. ¿Ve? Y en ciertas zonas de nosotros, del Sao Unidas, por ejemplo, en la Reserva Mosawas, que limita con tierras miquitas, que llegaron a meterse cantidades de familias colonos mestizos a las tierras nuestras, Miami. Pero ¿cómo? A través de esas ventas autorizadas por estos políticos de Yatapa. El otro tema es precisamente lo que, se, lo que se conoce, y esto no es secreto, Todas las alcaldías o municipios con alcaldías opositoras al gobierno, o ¿no? en su momento liberales, también promovieron tráfico de tierra, promovieron incluso financiaron grupos organizados armados para invadir tierras indígenas y despojar a los indígenas de sus tierras. Con un fin de desestabilización. Claro, entonces hay evidencia de eso. Nosotros tenemos años de estar detrás de esta situación, y sabemos que, por ejemplo, en el CUAS Bucay, en San José de Bucay, el alcalde, y en el San José de Bucay, está un territorio mayana nuestro que fue invadido, y pero financiado por el alcalde, que en ese tiempo, en ese tiempo liberal. era liberal. ¿Ves? Él financiaba a los grupos de campesinos. ¿Qué hacen? Reclutar campesinos y les dicen, organícense, vayan allá tómense la tierra, nosotros los apoyamos y les daban armas, y eso no es secreto los indígenas, no acostumbramos, los mayas si ustedes se dan cuenta en la historia de Nicaragua los mayas nacieron uno de los pueblos más pacíficos sí. nosotros no, no, no, por ejemplo en el tiempo de la guerra de los 80 tal vez algunas comunidades se involucraron en la guerra de manera involuntaria y forzada también no fue una voluntad de ellos de irse a Honduras, allá a andar con la resistencia nicaragüense. Muchos fueron secuestrados. Sí. Pero ha sido un pueblo pacífico, una cultura pacífica, y nosotros no andamos incitando la violencia y ese tipo de situaciones. Entonces, desde la parte política, estos operarios políticos vinieron a actuar de esa manera, o sea, con un interés personal, vendiendo las tierras indígenas, pero el efecto... Fue triste porque muchas familias fueron desplazadas, muchas familias tanto en Miquito y en Miami.